En el siglo XVI, los puritanos ingleses querían reducir los días festivos religiosos a días de humillación y ayuno, días de acción de gracias, el sábado y poco más para disfrutar de más de 300 días de trabajo anuales y festividades donde lamentarse. Como creían que la Navidad y la Semana Santa eran fiestas paganas? Se negaron a celebrarlas. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, al no tener oposición, tuvieron la oportunidad de convertir esto en ley, prohibiendo efectivamente la Navidad, como ocurrió en el Interregno en Inglaterra. Aunque esta prohibición terminó en 1681, los villancicos o la caridad navideña estuvieron mal vistos aún en el siglo XVIII. El flujo de inmigrantes a Estados Unidos en el siglo XIX permitió que la fiesta navideña resurgiera y nacieran muchas prácticas que hoy consideramos clásicos.